Vamos a hacer un corte para que se pase de reflexión, de compromiso, de que todo el mundo entienda la importancia de, este día. la importancia de estos días en función de los que se y con una patria dominicana donde todos los dominicanos y dominicanas tenemos que trabajar unidos. Le diría el micrófono que no elimina le pobreza más. el micrófono que no el, orienta, el, oriente, no, el, el tema haitiano la República Dominicana sí, y es bueno traer la colación el tema el 207 aniversario el tema haitiano en la República Dominicana ah, Rafaelito, este que tú probas no, un tema, nosotros hicimos el plan de el proyecto de, el de plan de regularización de extranjeros irregulares que le llamamos irregulares precisamente para no matizarlo fue el más ambicioso que se ha hecho en América y cuidado en otra parte del mundo con, ta, con esta movilidad que ha habido con el problema de Siria, Irán y esos países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 Seguridad fronteriza, un tema que... Todos no los va... días más fortalecido. Tenemos un Ministerio de Defensa, y el caso del Ejército Nacional, que ya, no bueno, hay drones, hay cámaras, tenemos four -wheel, tenemos todo tipo de vehículos, mayores controles, mayores puestos, están más fortalecidos, mayores militares que se sacrifican todos los días más por su país. Es una frontera más cuidada. y se... Muchísimas gracias. Gracias a ti. Continuamos en esta transmisión especial desde el municipio de San Francisco de Macorís, 207 aniversario del natalicio de Juan... Te conversábamos con el ministro Fadul, refiriéndose al tema haitiano, que en los últimos días ha acaparado la atención del país, lo que tiene que ver con la seguridad fronteriza y los últimos incidentes que se han registrado en esta zona del país.